Estos protocolos son, para nosaltres una pieza fundamental de, de la libertad, de la libertad religiosa a la ciudad y una pieza fundamental para consolidar la cohesión social y la convivencia entre la práctica de estas religiones. Los principios que guían la nuestra política en aquest ámbito son los principios de laicidad y de neutralidad de los poderes públicos, y también el respecto a los derechos fundamentales, como he dicho, la libertad religiosa y la conciencia con igualdad y les no, las, no, las, las discriminaciones.